Hola a todos y bienvenidos una vez más a Windows Phone Gamer. Hoy traigo para mostrarles Timberman. Timberman es un juego donde se ponen a pruebas tus reflejos que te recuerda mucho al Flappy Bird por una cuestión de que tiene una estética retro y un rápido y desafiante gameplay. Así sin más, el juego empieza y vamos tocando a los lados del árbol para que nuestro alineador se vaya corriendo y vaya talando el árbol. El árbol va bajando y tenemos que tocar del lado correcto, para que la rama que viene bajando no nos parta la cabeza. El juego parece bastante sencillo, pero a medida que vamos avanzando la velocidad para obtener un puntaje mayor, empieza a aumentar la dificultad. Además, el juego cuenta con varios personajes para elegir, que los vamos desbloqueando a medida que avanzamos en los niveles y conseguimos más puntos. Entre los personajes podemos encontrar, por ejemplo, versiones pixeladas del de increíble Hulk o de Jason de Viernes 13. Bueno, esto fue Timberman para Windows Phone. Espero que les haya gustado. Espero verlos en el próximo video. No se olviden de dejarme un comentario y suscribirse al canal. Y suerte para todos.